Venimos con otra captura. Venga, venga. Ahí Adentro. Alagna, 4 metros 30. Una caña de grafito. Como es la marca Cuna, Muy, pero muy buena caña en lo que es caña telescópica. Miren el mango que tiene. Portarril, anodizado. Pasa hilos, dióxido siliconado muy buen empatillado 4 metros 30 4 tramos 2 flotantes en el primer tramo para que la clavada sea espectacular y no arrempique. miren la acción que tiene esta caña bueno, lo más importante de una caña de alta calidad como es la cuna, la lagna 430 ustedes en el pez gordo estamos en plena temporada y en plena promoción ustedes la van a poder adquirir es una caña que vale 9 mil pesos pero en el pez gordo lo van a poder adquirir con un 20% de descuento, le queda 7.200 pesos. Y encima a ese descuento lo van a poder pagar 3, 6, 12 pagos sin recargo, envío gratis. ¿Qué más le puede brindar el pez gordo? Es el momento hoy de tener una caña de esta calidad a un buen precio. Recuerden que el José en el pez gordo es todo el año.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 www.fresheart.com.ar o pasar por Lisandro de la Torre, 1240 Mataderos, Capital Federal. Podés pagarlo en 12 cuotas. En Rincón de Milver Tigre, el Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista.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 laguna salada grande a ver que sacamos sí, hoy vamos lindo lindo hermoso que se a a la familia de quien pesca a la familia pescadora lo robé para toda la gente de tan para toda la gente de Tandil o no si por supuesto Vean cómo hace pobrecito vamos le sí. cortamos un poquito la cabecita sí. Sí. Wow, sí. Bueno, mirá. Sí. Sí. Baltar ¿Dónde estamos, Baltar? Y acá estamos, en la salada de Madariaga Sacando buenos peces, ¿verdad? La número uno o no, la número uno. La, la número uno Gracias Baltar Salada grande, pasame el copo, por favor. Ay, con mosca, pecando acá, el amigo. Impresionante, impresionante, impresionante. Wow. Gustavo, ¿qué te parece, María Gustavo? Espectacular, amigo. Hola buen día gente, estamos en la Laguna Salada Grande de Madriaga, hoy primero de mayo del 2021 y de acá estamos con la gente de Ayacucho. Se acardumó el pescado en la laguna, son la una de la tarde y mire qué pescado. Impresionado, bueno, muy bueno. Son todos. Una belleza. Una belleza. Gracias chicos bueno, por haber venido. No, muchas gracias, gracias impresionante, impresionante así que seguimos pescando ahí va otro grupo que ha salido con la cuota también laguna salada grande Mariaga, la número uno bueno acá estamos con la gente de la Plata. que pesquita la laguna la salada grande espectacular, espectacular la cuota y afuera muchachos ¿Sale? muy ¿Sale? bueno. Che, muy buena. Gracias chicos por haber venido, no, no, no, no, muchas gracias Nos vemos la próxima La bonita. Bueno, vamos a mostrar una novedad como hacemos siempre Así el público no se desacostumbra eh, Bueno, esto es un Rifle de Nitro pistón de la marca Beeman, que es una Marca muy reconocida en lo que es rifles de nitro pistón o de aire comprimido, eh, bueno este modelo en particular está excelente hoy, la verdad, verdad, una maravilla, una belleza, eh? un rifle nitro pistón calibre medio 5 .5, que es calibre 22, eh, que está desarrollando unos 1000 pies por segundo, ¿sí? según el peso del valín, no, obviamente, pero más o menos unos 1000 pies por segundo, realmente un rifle muy potente, muy preciso, sí.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 Presentarle lo, lo que es cañas y miles para la temporada de Pejerlé. Tenemos gran variedad desde 1,80m hasta 4,50m en lo que es telescópicas. También tenemos el clásico modelo de 3 tramos más puntera intercambiable. Lo que es de 1,80m a 450 en general se usa de 3,90m a 4,50m. Tenemos de fibra y de grafito. De grafito tenemos gran variedad de Shimano, de Unan, de Spini, de X-Fish, de Redfish. Surfish, una gran variedad de cañas También tenemos para rotativo Como la Lexus Kimura Siendo los largos más comunes Como le dijimos, de 3.90 a 4.50 Todas las cañas las pueden abonar En 3, 6, 12 y 18 cuotas Sin interés, todas las cañas Los precios arrancan en mil pesos En efectivo en adelante y si no, lo pueden abonar en hasta 18 cuotas sin interés. Eso lo pueden acompañar con riles de las primeras marcas, como Cero Uma, Daiwa, Shimano. Acá tenemos también más variedad de la marca Shimano. Riles económicos, riles de media gama, de alta gama. Así que bueno, los esperamos. Abajo en la pantalla están nuestros datos para que se comuniquen.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 No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 Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida Pesquero Luis Robea de Villa Cañas.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 ¿Qué? Sí.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 Vení a pescar pejerreyes reyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Hola, qué tal, buenos días, cómo les va? Bueno, les presentamos las nuevas instalaciones de Bayo Argentina.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 casa de Dunor, Vicente López 179. ¿Con buenas cañas? Como siempre, con las mejores marcas y las mejores cañitas de peces, tanto telescópicas como en tres tramos. También tenemos Five, Star, Azul Profundo, Lexus, Surfis, Waterdog, Punan, todo lo que ustedes quieran, acá lo pueden encontrar. Y si no lo tengo, lo encargamos. Buenísimo.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 Nos comentaron que hay pejes, se llama el galloso y vamos a ver qué pasa. here on. fotita en el video aparejo aparezco de una solada de, de fondo con bolso y me, me olvidé de decirles es que los peces los estamos sacando con dientudo y manjarritos gente, terminamos con la jornada de pesca, sacamos bagres pejerrey y dientudas se nos escapó una tarucha los invito a suscribirse a mi canal eh, si les gusta mi video dale like y nos vemos la próxima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 Anzuelitos con resortes, en distintos tamaños. Resortes. Y todo lo necesario para el carp fishing. También contamos con la masa lista para preparar con el agua del lugar. También sirve para pescar carpas, también sirve para pescar bogas. Así que bueno, los esperamos. Eh, todo esto hacemos envío a todo el país, así que pueden preparar un surtido de lo que necesiten. Lo empaquetamos y lo enviamos a todo el país. Los esperamos.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 Para Hernancito, seguimos. Bueno, pescadito de medida. Pesa la laguna planchada. Algo se está dando, Hernando. Sí, está quiere levantar un poquito de viento, pero bueno. Estamos damos una bajada menos de 30. Mojarra viva. Así que dale, vamos a seguir un rato más.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 Muy lindo tamaño el pescado, muy muy lindo tamaño el pescado, chicos. Un pescado parejito que venimos levantando. Así que espectacular. Vamos a seguir. Vamos a levantar con el combo. Mirá. Un matunguito de la Zoraida. Este sí que es un matunguito de la Zoraida.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 Justo ahí lo vamos a sacar, Hernán. Mira qué lindo pescado es. Mirá. Ahí lo vamos a mostrar. Mira qué pedazo de pescado. Mira qué pedazo de pescado. ¿Se viene ahí a contraluz? Sí, perfecto. Vamos, la Zoraida. Vamos, Villacañas Y vamos, Hernán Fiorentini.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 y bueno Hernán ya que estamos aprovechá, contarle un poco a la gente los servicios que están dando en la Laguna de tu equipos bueno eh, nosotros contamos eh, eh, con tres embarcaciones macetas con cuatro guías eh, tenemos al garantizar muy buen servicio y bueno contarle un poco que la pesca hoy con un vientito funcionó sacamos muy, buena, muy buen muy de pescado y bueno agradecerle